hola gente y bienvenidos a un nuevo episodio sobre programación de aplicaciones móviles en el capítulo de hoy vamos a ver cómo generar un photo frame con una tablet vieja y Flutter para poder interactuar y ver las fotos de la familia en cualquier lado de nuestra casa si les interesa aprender con ejemplos de aplicaciones reales y tutoriales no se olviden de suscribirse y activar la campanita ahora vamos a poner manos a la obra. Para el ejemplo de hoy vamos a arrancar directamente con una aplicación hecha por el wizard y vamos a eliminar todo lo que no necesitamos. Vamos a dejar solamente la Material App y vamos a crear un widget de cero que se llame Login Page. Que ahora vamos a empezar a trabajar y vamos a eliminar el, el ejemplo que viene por defecto. Este Login Page va a ser un Stateful Widget que por el momento no va a tener nada más que un contenedor vacío. Para lograr el objetivo de hoy, lo que vamos a tener que hacer es un setup bastante intensivo de diferentes cosas, por lo que vamos a tratar de ir paso por paso. Primero vamos a setear cuáles son las librerías que queremos utilizar para este proyecto y para eso vamos a abrir el archivo pubspec.yaml. La primera que vamos a necesitar es la librería de Google Sign In, que Está por la versión 407 al momento de este video. Esta es necesaria porque para acceder a Google Fotos, que es de donde vamos a tomar las fotos y los álbumes para mostrar en nuestro photo frame, necesitamos una cuenta de Google, así que sí o sí vamos a tener que hacer un login con Google. Vamos a necesitar la librería de HTTP, que esta librería nos va a servir para hacer los requests HTTP contra la API de Google Photos. No hay una librería, o por lo menos no encontré ninguna que esté hecha, pero necesitamos muy pocas cosas de la API de Google Photos. así que lo podemos resolver directamente usando la API REST y siguiendo la documentación de la página. Vamos a necesitar Provider para poder encapsular la lógica y nuestro estado de la aplicación en algo que no sean los widgets de la vista. Y para eso vamos a usar la versión 3.0.0 y con esas tres cosas tenemos para empezar a trabajar en nuestra aplicación. Vamos a darle un package.get, use mal el sombrerito. Lo siguiente que tenemos que configurar entonces es nuestro proyecto en Firebase. ¿Por qué en Firebase? Porque es la forma que Google ahora agrupa todos los proyectos que tengamos y es el punto de partida para configurar cualquier otro servicio. Si no la agregamos en Firebase, por más que no usemos Firestore, por más que no usemos el Data Storage, por más que no usemos ninguno de los features específicos de firebase para tener una application ID que nos permita acceder a otras APIs como por ejemplo la de Google Photos, sí o sí tenemos que crear nuestra aplicación dentro de firebase una vez que estamos en, el, en la consola de firebase y estamos logueado con el usuario que queremos chequeen eso si tienen varias cuentas de Google de estar en, el mismo, en la misma cuenta donde desean tener toda la configuración vamos a añadir proyecto le damos un nombre super cool como super frame, photo frame app le damos continuar en este caso no necesito analytics así que lo voy a desactivar para tener menos cosas que configurar y le damos a crear proyecto esto va a demorar unos minutitos y cuando esté listo podemos seguir trabajando en las configuraciones necesarias proyecto está listo le damos a continuar y llegamos a la pantalla de firebase para este proyecto en nuestro caso todavía no vamos a usar ninguna de estas herramientas de base de datos de hosting de functions. No vamos, a, no vamos a usar nada lo único que nos interesa es que la aplicación se pueda conectar con las api de google por lo tanto vamos a poner que vamos a crear una nueva aplicación de android porque es en donde vamos a estar trabajando principalmente ya que la tablet que yo tengo y con la que voy a hacer el, foto, el photo frame es con Android si tuvieran un iPad viejo y lo quieren usar para esto pueden utilizarlo también y crear la aplicación para iOS lo primero que nos pide es el nombre de la aplicación es decir cuál es el Package Name con el que creamos nuestra aplicación que se identifica unívocamente con, en, el, en el Google Play y para, hacer, para saber eso vamos a abrir el Android Studio de vuelta y dentro del Android Studio, en la carpeta Android App buildgradle tenemos que buscar cuál es el Application ID que tenemos seteado. Si lo pusimos durante la creación del proyecto en el Android Studio, es el mismo. Y si no, acá lo podemos modificar y copiar en base a lo que querramos poner y cuál sea el actual que estamos utilizando. Lo importante es que sea el mismo. El apodo de la aplicación es simplemente opcional, vamos a dejarlo como photo frame. Y lo que sí es importante es el certificado SHA1 de la firma con la cual vamos a firmar nuestro nuestra APK cuando lo subimos a cuando lo subimos a Google Play, eso va a cambiar entre producción y desarrollo, en general tenemos firmas diferentes. Ahora simplemente lo que podemos hacer es ir a la página esta que nos da de ayuda y copiar este comando de K-Tool para saber cuál es la firma SH1 del certificado de debug que tenemos en nuestra máquina eso cambia de máquina a máquina porque se genera cuando instalan el SDK de Android y esto lo ejecutan por ejemplo dentro del Android Studio en la pestaña terminal lo pegan, lo ejecutan el password es vacío o Android creo que los dos andan y lo que nos interesa acá donde dice Certificate Fingerprints nos interesa a nosotros el que dice SHA1 y es todo esto que está separado por los dos puntos seleccionamos todo, tengan en cuenta que no tiene que haber espacios ni adelante ni atrás lo copiamos y en firebase lo pegamos y le damos a registrar aplicación con esto lo que hacemos es decirle a firebase que este proyecto tiene una aplicación android descargamos el archivo este google services json a nuestra máquina y luego lo tenemos que copiar dentro de la carpeta application de nuestro proyecto por ejemplo yo acá tengo en mi carpeta descargas el archivo google services.json lo selecciono y lo arrastro y lo tiro dentro de la carpeta android app le doy ok y ahí me queda al mismo nivel que el build.gradle ya con eso alcanza le damos siguiente esta parte no es necesaria hacerla porque nosotros ahora no vamos a usar el SDK de Firebase. En los próximos episodios donde agregamos más funcionalidad quizá lo hagamos. Pero por ahora no lo necesito. Le damos siguiente, ir a la consola. Y con eso ya tenemos configurada nuestra aplicación para conectarse a Firebase y poder usar los servicios de Google. Paso siguiente tenemos que hacer el setup para Google Sign-in y para usar Google Photos para eso tenemos que ir al console.developers.google.com asegurarnos que estamos con la misma cuenta que usamos en Firebase recién para crear el proyecto y acá arriba en el selector debería entonces ahora sí aparecernos nuestro proyecto por ejemplo acá lo tengo Photo Frame App cuando uno lo selecciona tiene que aparecer el nombre acá arriba y a partir de ahí todas las configuraciones que hagamos van a estar centradas en este proyecto. Y tengo que hacer algunos setups. Lo primero que vamos a hacer es buscar la API de Google Photos. Para eso le damos a Biblioteca de API y buscamos Fotos. Y acá nos aparece Fotos Library, Library API y nos tiene que aparecer el, el botoncito de habilitar y lo cliqueamos A partir de ahí ya tenemos habilitada la API. Es decir que este proyecto ya la podría utilizar por lo tanto vamos a volver a la parte de Google API general y necesitamos configurar la parte de Google Sign In para que cuando el usuario se loguee le pida permisos para que nosotros como aplicación podamos utilizar Google Fotos eso se hace acá en la pantalla de consentimiento y acá debemos configurar diferentes aspectos por un lado cuál es el nombre visible que le va a aparecer al usuario que Debería ser el nombre de nuestra aplicación. Puede tener un logotipo si lo tuviésemos. Yo no lo tengo, así que no lo voy a agregar. Tenemos poner el email en el cual nos puede escribir la gente para pedir asistencia en caso de algún problema. Tenemos algunas cosas como para setear dominios. Si tuviésemos, eh, si fuera para una aplicación web, por ejemplo, desde qué dominio se puede pedir este permiso y cuál no. Cuál es nuestra página web. Tenemos varias cosas en lo que ahora no nos interesan. En lo que sí nos interesa son los ámbitos. Los ámbitos vendría a ser lo que en inglés es el scope, es decir, qué permiso le estamos pidiendo al usuario. Por defecto está marcado email, profile y open ID. Y cuando podemos agregar más, nos da una lista de varios permisos que podemos agregar. Pero lamentablemente en esta lista no está lo de Google Fotos por eso tenemos que venir a esta parte de abajo donde dice Pégalos de forma manual y se nos habilita un cuadro acá abajo para pegar estos permisos para saber cuáles son los scopes, o sea cuáles son los ámbitos o los scopes que podemos pedirle al usuario podemos venir a la documentación, si venimos a la documentación de la Library API Overview ¿sí? creo que también está en castellano, yo lo tengo en inglés por defecto por acá tengo la parte de autorización Está, acá hay una parte que dice Authorization Scopes. Que si abrimos esa página y vemos acá, tenemos todos los scopes que podemos pedirle a Google al usuario para trabajar. Por ejemplo, este scope es para acceder a la librería de solo lectura, es el que nos interesa a nosotros principalmente porque queremos hacer algo que muestre imágenes, no va a poder agregar. Tenemos uno que nos deja solamente agregar para escritura solamente. Acá tenemos el tercero, nos deja acceder a los ítems y los álbumes creados por el desarrollador. Es decir, nosotros hacemos una aplicación que pueda crear álbumes, pero nuestra aplicación solamente, solamente va a poder acceder a los álbumes que crea la misma aplicación. Si el usuario crea un álbum usando la aplicación de Google Photos u otra aplicación, nosotros no vamos a ver esos álbumes. Es una forma de crear álbumes que solamente vemos nosotros, por ejemplo. Eh, tenemos control total y si podemos compartir las imágenes con otros. A nosotros no hay, nos interesa el de lectura solamente para poder leer todos los media items y la lista de álbumes del, del usuario dueño, incluyendo aquellos que hayan sido compartidos con él. Vamos a copiar eso y ese es el que vamos a pegar en el ámbito acá abajo de todo le damos a añadir se agrega acá en la lista vemos que nos dice que esta API va a necesitar eh, un, una aprobación manual, es decir, si quisiéramos salir a producción va a haber un review por parte de Google viendo cómo usamos este permiso no va a ser totalmente gratis tenemos que justificar por qué lo vamos a usar pero para desarrollar y para lo que yo voy a hacer para este video nos alcanza simplemente le damos a guardar y ahora sí ya tenemos nuestro setup completo y podemos pasar a trabajar en el código de nuestra aplicación. Ya que nuestras dependencias están seteadas y nuestra aplicación también, vamos a ir ejecutando la aplicación. Así ya la tenemos corriendo para ir trabajando en la interfaz. Y vamos a ir haciendo una pequeña planificación de algunas cosas que vamos a necesitar. Vamos a ir a nuestra carpeta lib y vamos a ir creando un archivo Dart, que se llame Photo Provider. Acá vamos a querer utilizar Provider para poder notificar de cambios. Y esto va a ser un Change Notifier. Perdón, Provider acá no lo vamos a usar, lo vamos a usar afuera. Esta clase ahora vamos a ver qué necesita. Pero mientras tanto, vamos así acá donde tenemos el Login Page. Vamos a poner un nuevo widget que sea un ChangeNotifierProvider tenemos que importar primero Provider y ahora sí, a ver si nos deja ChangeNotifierProvider a veces el autocomplete se pone en renegado esto recibe un Builder y luego tiene un método create donde podemos pasarle cuál es la clase que provee en este caso es un Photos provider. Y no tiene ningún argumento con esto ya tenemos nuestro photos provider y podemos empezar a trabajar en nuestro login page vamos a empezar poniendo un scaffold en el body del scaffold vamos a centrar un botón y este botón va a ser un raise button que diga sign in with Google y en el onPress lo que vamos a querer hacer acá tiene que ser un widget de tipo text y en el onPress lo que vamos a querer llamar es a un método dentro de Photos Providers que trate de hacer un login con Google entonces para eso vamos a tomar este scaffold vamos a envolverlo en otro widget que se llame Perdón, lo vamos a hacer en el center vamos a ver, utilizar un consumer y este consumer va a buscar un fotos provider y este consumer tiene un builder que recibe un contexto recibe un state que sería el provider y recibe un child acá simplemente vamos a hacer un return de este center con el botón el child lo vamos a eliminar porque no lo vamos a usar y vamos a hacer sobre state vamos a llamar a sign in, que es un método que no existe pero lo vamos a crear enseguida y por ahora no hace nada vamos a reiniciar esto y ver cómo va quedando por ahora ahí tenemos nuestra aplicación y tenemos nuestro botón que podemos presionar y no hace nada para poder trabajar con el sign in vamos a primero importar la librería de Google Sign-in. Vamos a definir varias variables auxiliares que vamos a necesitar. Una de ellas va a ser un Google Sign-in Account, que va a ser el current user para saber cuál es el usuario que está logueado actualmente. Luego vamos a necesitar un objeto de tipo Google Sign-in. vamos a declarar final porque necesitamos una sola instancia este Google Sign-in recibe algunas opciones Sign-in que la vamos a dejar ahí como dice estándar y lo más importante es que recibe una lista de scopes. Estos scopes son los ámbitos que seteamos recién en nuestra API. Y si venimos a la pantalla consentimiento, básicamente son estos cuatro. Lo que sí, la URL la tenemos que poner completa. Por lo tanto la vamos a copiar y vamos a decir que queremos el profile y también que queremos acceso a solo lectura de las fotos teniendo nuestro objeto de sign -in creado podemos trabajar con él por ejemplo en nuestro constructor podemos tomar este sign -in y agregar un callback para cuando el estado del current user cambie y esto nos va a dar un Google Sign Account cada vez que el usuario cambie vamos a tener el nuevo account perdón, esto es un stream por lo tanto lo tengo que escuchar al stream y cada vez que cambie el usuario lo que yo voy a querer hacer es decir que el, mi current user es este account que me llega por parámetro de esa manera si yo hago una operación de login y es exitosa se va a llamar este callback y me va a dejar cuál es el usuario actual que está logueado con esto podemos crear otro método que nos diga si estamos logueados o no que simplemente es chequear si el current user es distinto de null y por último nos faltaría hacer el sign in propiamente dicho cuando alguien presiona el botón y llama a esta función de sign in para hacer signing vamos a necesitar hacer este método async y vamos a decir que nuestro current user va a ser a sign y Con eso vamos a disparar todo el flujo de ingreso del usuario. Si no se pudo loguear, esto va a devolver nulo, por lo tanto mi usuario va a quedar deslogueado. Vamos a trabajar en nuestra pantallita un segundo. Y lo que vamos a cambiar es que vamos a preguntar primero si no estoy logueado, lo que vamos a querer hacer es retornar este center, tal como lo veníamos haciendo para mostrar el botón de login y en caso contrario vamos a devolver el album list vamos a reutilizar la misma pantalla para mostrar el botón o la lista este show album list Vamos a crear como un método y que por ahora simplemente devuelva un texto con el nombre del usuario logueado. ¿Cómo lo vamos a obtener? Es pasándole el state a esta función y vamos a tener que en state agregar un getter que devuelva un Google Sign Account y eso devuelve el current user. Entonces acá yo puedo mostrar el state.user.displayName Como hicimos un montón de cambios en un montón de clases Vamos a hacer un hot restart para empezar desde cero Acá tenemos nuestra aplicación Vamos a presionar el botón de sign in with Google Y ahí lo que primero pasa es que me aparece el diálogo de selección de cuenta Del flujo de login with Google nos aparece el, el icono de nuestra aplicación, el nombre de nuestra aplicación, nos permite cuál de nuestras cuentas queremos usar o añadir una nueva y vamos a decirle que nos vamos a loguear con mi cuenta principal. A partir de ahí lo que va a hacer la aplicación es mostrarnos la pantalla que habíamos configurado de consentimiento, donde le, le va a pedir Google al usuario si nos quiere dar permisos para acceder a los datos que nosotros necesitamos. Acá nos dice, concede permiso a Photo Frame Up. Ese Photon Frame Up es el texto que pusimos en la pantalla de consentimiento. Si hubiésemos puesto un, un icono, también ap aparecería por acá. Le estamos pidiendo permiso para ver tu biblioteca de fotos. Y acá el usuario puede ver exactamente qué significa eso. Y me puede denegar o permitir los permisos. Yo se lo voy a permitir. Me va a pedir que confirme. Ahí voy a tener que confirmar si todo esto lo quiero puedo sacarle algún permiso específico en el cuyo caso si estos permisos son removibles nuestra lógica en la aplicación debería soportar chequear eso en tiempo de ejecución para que no explote y me informa de riesgo bla bla bla permitir listo que me dé permisos cuando termina con eso me aparece una alerta de seguridad de Google de que alguien dio permiso lo cual es correcto y acá no pasó nada por qué nos faltó avisarle a nuestro provider que algo cambió para eso acá deberíamos haber puesto un notify listener para que luego de autenticar correctamente o incorrectamente esto emita a todos los que están observando que va a ser básicamente el change notify provider que algo cambió por lo tanto este consumer se va a enterar y va a redibujar nuestra pantalla vamos a otra vez hacer un hot restart en este caso no estoy considerando el estado de que ya me logueé una vez, es decir todo el tiempo me tengo que loguear la única diferencia es que ahora cuando me quiero loguear no me pide ningún permiso sino que simplemente se fija como con la cuenta ya tap, ya, como la cuenta ya tiene permiso directamente pasa al siguiente estado, tenemos un problema es que el estado no se ve porque está abajo de nuestro application bar, por lo tanto vamos a poner esto dentro de un safe area para que lo puedan ver y ahí está mi nombre ¿sí? es decir, estoy logueado con la cuenta mía de Ricardo Markevich lo que nos interesa ahora no es mostrar mi nombre obviamente sino mostrar la lista de los álbumes que yo tengo en Google Fotos por lo tanto vamos a tener que trabajar en una forma de acceder a la API si venimos a ver cómo es la API que está para, para Google Fotos acá tenemos la parte de Get Started With REST tenemos toda la parte de cómo ir a la consola para hacer el setup que ya les mostré cómo hicimos. Cómo obtener el, el cliente para autorizar la, los llamados HTTP. Y acá al costado tenemos, por ejemplo, cómo leer los, los elementos del, de la librería de ítems. Que puede ser álbumes o media items. Media items son fotos o videos. Y para eso vemos que acá tenemos esta url que es la que tenemos que llamar para obtener los álbums y con eso nos devuelve un json que tiene un token para paginación si queremos soportarlo y después devuelve una lista de álbums donde cada álbum tiene un id, un título, un product url que no me acuerdo bien que era, un cover base url que es la url directa para la imagen de principal con el del cover del álbum tenemos el ID de esa imagen podemos saber si es si la podemos escribir o no, en nuestro caso estamos en Read Only, así que no nos interesa y la cantidad de imágenes que hay en este álbum por acá nos avisa cuál es qué es el product URL por si lo queremos entender, pero básicamente es pegarle a, a esta URL y obtener las, los datos entonces lo que vamos a hacer nosotros es crear una clase para ocultar toda esta complejidad de hacer que es HTTP, convertirlos a clases de Dart y no tener que trabajar con el JSON en las vistas. Vamos a generar un nuevo archivo que se llame PhotosClient Client y esta clase va a necesitar importar el paquete HTTP ya que vamos a hacer request http. Vamos a empezar definiendo los métodos que necesitamos para obtener datos desde Google Photos. Lo primero que vamos a hacer es decir que tenemos un método que devuelve una lista de álbums pero como es un llamado por la red, tiene que ser, tiene que devolver un future, y va a devolver un future de una lista de una clase que se llame álbum, y vamos a decir que se llame getAlbums esta clase álbum la vamos a definir por ahora acá arriba solamente para no tener el error y después vamos a ver cuál es su contenido. Para hacer peticiones HTTP, como ya hicimos en nuestros videos, les dejo un link acá en la descripción. Vamos a tener una respuesta que va a venir de la clase http.get. Para poder usar await, necesitamos que este método sea asíncrono y este get necesita una URL a la cual hacer la petición esa URL va a ser la URL que sacamos de la API de Google Photos. Adicionalmente podemos decirle cuál es el tamaño de la página que queremos traer, vamos a decirle 50 para que traiga la mayor cantidad posible de álbumes por cada request, así no tenemos que hacer un paginado. Este response lo que nos devuelve es un objeto con todo el contenido de la respuesta, entonces vamos a preguntar que si el response es distinto de 200, es decir, que hubo algún error vamos a retornar una lista vacía simplemente para no tener que implementar ninguna lógica rara y vamos a por las dudas a imprimir el body para ver cuál fue el error y si la respuesta fue correcta vamos a agarrar y convertir el string de el body en un objeto json usando la función json decode que está en los converters en los converters default que vienen con Dart. de esa manera ahora podemos empezar a recorrer este json esta variable JSON para crear nuestra lista de álbumes. Como vimos en la documentación, tenemos un objeto principal que tiene un array de álbumes y ese array es el que vamos a recorrer. No vamos a tratar en este capítulo cómo hacer un paginado porque no es algo que nos interese hacer ahora. Por ahí en futuro episodio lo hacemos para agregar un soporte a leer más álbumes. Con 50 deberíamos tener casi todos los álbumes que por lo tanto vamos a tener que acceder al key albums y eso recorrerlo, vamos a separar una variable que se llame Albums y esa la vamos a leer desde json Albums y la vamos a convertir en un iterable esto es porque por defecto todos los tipos de este JSON son dynamic como pueden ver ahí dice type dynamic entonces no hay forma de saber cuál es el tipo y para poder utilizar las operaciones de map o for each o de recorrer de un array lo tenemos que tratar como si fuera algo iterable. Ahora que el álbum es iterable, directamente lo que podemos hacer es un return y para cada elemento del álbum podemos aplicar la función map para convertirla en una clase álbum y vamos a llamar un método especial from json y le vamos a pasar el json de un solo álbum y luego este map lo tenemos que convertir en una lista con el método toList de esa forma vamos a tener a partir de un array de objetos json que representan álbums vamos a convertirlo en un array de clases de tipo álbum vamos a crear entonces un factory method que se llame album from json y que va a recibir un mapa de strings a dynamic básicamente va a ser un array que va a decir id y va a tener el nombre de id el title y va a tener el title si, sí, por defecto el contenido de la, del el valor asociado a una clave es dynamic porque a priori no podemos saber o la librería más bien de json no puede saber que todos van a ser strings eso lo tenemos que, que manejar nosotros de nuestro lado pero las claves en JSON sabemos que sí son strings. Entonces lo que vamos a definir acá es qué cosas queremos saber de nuestro álbum. Un ID por ejemplo. Vamos a decir que tenemos el título del álbum. Y por último vamos a quedarnos con el Cover Photo based URL. Vamos a crear un constructor donde podamos pasar estos tres parámetros. Y luego en nuestro Factory, vamos a hacer un return de un álbum y lo vamos a inicializar con los valores que vienen del JSON. Primero el ID, luego el título y por último el Cover Photo URL. Ahora sí, a partir de ahí, cada vez que llamemos al Get Albums, vamos a poder obtener la lista de nuestros álbumes. Vamos a tratar de probarlo. Y lo que vamos a hacer es tomar dentro de nuestro sign-in. Vamos a preguntar si el current user es distinto de null. Vamos a hacer una wait sobre updateAlbums. Va a ser un método privado. Y este método updateAlbums lo que va a hacer es tratar de. Para eso vamos a tener que importar la librería el archivo de photoclient y además vamos a tener que tener un photoclient entonces vamos a decir que nuestra lista de álbums va a ser igual a client.client.getAlbums y una vez que eso esté actualizado vamos a llamar al notify listeners por las dudas no, vamos a poner un else de esta forma lo que vamos a hacer es una vez que el usuario se pueda loguear tranquilo vamos a actualizar los álbumes. y una vez que tenemos la información de esos álbums recién ahí le vamos a avisar que se pudo loguear completo y le vamos a mostrar la lista de álbums alternativamente si llega a haber acá algún cambio por el usuario vamos también a automáticamente llamar a nuestro Update Álbums así de esta manera también se actualizan los álbums y se le avisa al usuario que el estado del usuario cambió. Hasta acá tenemos casi todo bien armado. El único problema que tenemos es que no le estamos diciendo, acá cuando hacemos el red que es HTTP, no le estamos pasando ninguna información del usuario para el cual queremos obtener los álbumes. Eso significa que esto va a terminar fallando y por lo tanto tenemos que tener algún método de pasarle algún alguna key, algún token, algo que nos dé Google Sign-in para que la Photos Library realmente sepa que nosotros le dimos permisos a esta aplicación para leer las fotos. Afortunadamente, este Google Sign-in Account, entre todos sus atributos, tiene este que se llama OutHeaders, que, que es un Future, que devuelve un Future, que lo que hace es, obtiene un Access Token para este usuario y nos devuelve un mapa que tiene el authorization header con el token S y otro campo más que Google parece necesitar que es el ID de usuario en este caso parece que siempre es 0 por lo tanto podemos utilizar este mismo mapa para autenticar a nuestro usuario dentro de nuestro Photos Client Library vamos a definir un campo que se llame OutHeaders y este lo vamos a recibir por el constructor y esta función get a su vez recibe como segundo parámetro tiene un campo que es los headers que también es un mapa de string a string por lo tanto todo empieza más o menos a cerrar y podemos acá definir que nuestros headers va a ser el resultado de hacer un await sobre nuestros outHeaders ¿Por qué el await? porque esto es un future vamos a esperar que se resuelva este outHeaders y cuando eso se resuelva se lo vamos a asignar a los headers para este request HTTP en particular y de esa forma este request va a tener la información del usuario del cual queremos obtener las fotos por último nos estaría faltando crear este photo client y este photo client lo vamos a crear cuando tenemos un usuario en este punto donde sabemos que hicimos un sign in y tenemos un usuario podemos crear nuestro client a partir del photo client y este va a necesitar que le pasemos el Future de los OutHeaders y ahora sí deberíamos tener todo listo como para trabajar con los Albums, nos va a faltar solamente un Getter que nos devuelva la lista de Albums. Vamos a ver si tuvimos suerte y dentro de nuestro Main.Dart en vez de tener este save area con el texto vamos a cambiarlo y vamos a reemplazar el texto por una list view. Vamos a usar la list porque tenemos una cantidad incierta de ítems. Vamos a decirle que tenemos la cantidad de álbums de ítems y para cada ítems lo que tenemos que hacer es retornar. Vamos a usar el list style por simplicidad. Y de título del list tile vamos a decirle que nos dé el state.albumspositionindex.title. Terminamos de dar formato. Entonces tenemos una list view que va a tener la cantidad de elementos que tenga, la cantidad de álbumes que tengamos en este usuario. Y para cada ítem vamos a generar un tile cuyo título sea un texto que tenga el título de ese álbum particular. Como vamos a necesitar que se ejecute de vuelta el signing, vamos a reiniciar la aplicación desde cero. Nos faltó un punto y coma en algún lado. En realidad nos sobró un punto y coma. Ahora que la aplicación reinició, vamos a volver a hacer el signing. Deberíamos esperar un poquito más. Y ahí apareció nuestra lista de álbums. ¿sí? Nos falta un montón de indicadores visuales para avisarle al usuario lo que estamos haciendo, pero esos son detalles, no nos interesan. Lo que sí quiero que vean es que acá están todos los álbums de mi galería de Google Fotos. Ah, son unos cuantos, no todos son muy lindos. Vamos a agregarle un poco de onda y vamos a poner una imagen para que vean que realmente tenemos imágenes. Y vamos a tomar de el álbum actual el photobase url salvamos y esto automáticamente como ya tenemos el estado recarga sin ningún problema no tenemos que hacer de vuelta todo el login ya tenemos los álbumes en memoria y meter las imágenes estas imágenes le podemos modificar algunos parámetros como por ejemplo las podemos hacer menos anchas para que no sean tan grandes. Si, por ejemplo, la pasamos 50, esto hace que todas nuestras imágenes midan no más de 50 píxeles de ancho, supuestamente, si no me acuerdo mal, para saber qué, qué, qué operaciones podemos aplicar sobre las fotos. Acá en la parte de Access Media Items, aparte de explicarnos qué es cada campo de, después de cuando vayamos a ver las imágenes en particulares, pero también aplica para los covers. Acá donde dice Image Based URLs, vemos que le podemos pasar un ancho y un alto, podemos decirle que haga un crop, podemos agregar un, un parámetro D que lo que nos permite es que el archivo se traiga como para descarga y no para mostrarlo, entonces por ejemplo si queremos hacer una imagen cuadrada le podemos pasar cuál es el ancho, el alto y la C para que haga un crop. Entonces acá podríamos decir width 50, height 50, crop. Salvamos. Y ahora todas nuestras imágenes son cuadradas y están cropeadas y no tenemos ningún problema. Y esto se hace del lado del servidor. Por lo tanto, es bueno porque reduce la cantidad de información que tiene que bajar el usuario. Si las imágenes fueran muy grandes, nosotros estamos bajando una imagen que es acorde a lo que queremos mostrar. Paso seguido, lo que tenemos que hacer es poder seleccionar uno de estos álbums para ver todas las fotos que hay adentro y finalmente llegar a la pantalla del photo frame que es la que queremos lograr. Para eso vamos a agregar en este tile que cuando lo presionemos vamos entonces a ir a otra pantalla, para eso tenemos el navigator y vamos a hacer un push de una ruta y esta ruta Va a ser un material page root que tiene un builder que nos va a devolver que todavía no existe pero ahora la vamos a crear. Recibe un context que no lo vamos a usar y vamos a crear este photo page acá abajo como un stateful widget. Por ahora sin nada y para probarlo vamos a salvar esto, presionar cualquier álbum y ahí estamos en una pantalla negra. Si vamos para atrás volvemos a nuestra lista de álbumes. Por lo tanto, estamos bien. Cuando vamos a ver una photo page, vamos a querer decirle cuál es el ID del álbum que vamos a querer leer. Por lo tanto, vamos a tener que pasarle ese ID. Pues lo vamos a necesitar para la URL. Y eso va a ser que vamos a necesitar definir un ID de álbum también en nuestra pantalla. Vamos a crear un constructor y vamos a ponerlo como nombre. Ya tenemos nuestro ID de álbum, tenemos nuestro widget. Lo que tenemos que hacer es empezar a construir cómo vamos a mostrar nuestro widget. Lo que queremos hacer ahora es que en este builder poder pedirle las fotos al fotos provider para un álbum dado y que cuando esas fotos estén listas poder mostrarlas. Pero para obtener eso vamos a necesitar hacer varias cosas. Lo primero que necesitamos es obtener nuestro state, nuestro provider, nuestro provider y lo vamos a obtener de nuestro contexto que si salvamos y entramos de vuelta a esta pantalla tenemos un problema porque nos tiene un error diciéndonos que este contexto no tiene ningún Photos Provider eso es porque el contexto en el cual se crea nuestra siguiente página es diferente al contexto de la pantalla anterior por eso que acá deberíamos agregar otro provider y a este provider en su builder le vamos a decir que devuelva el mismo provider que ya teníamos creado eh, esto ahora se llama create cambió la API si sí, vamos a reiniciar la aplicación porque hice un cambio grande ahí vamos a volver a loguearnos otra vez descarga los álbumes selecciono uno eh, me está diciendo que no que no le gusta este no es provider debería estar utilizando el change notifier provider Acá lo que me está diciendo es que hice uno que se llama .value y que yo acá le puedo dar el value para reutilizar ese listenable y el value tiene que recibir directamente el value, no un constructor. Ahí está. ¿Sí? Me está diciendo en el error que, yo, que utilice que no utilice de esta forma usando el create y el child. Sino, como me dice acá abajo, que use el change punto provider.value y le pase ya el mismo licenable que tenía antes. A ver si ahí le gusta. voy para atrás, selecciono de vuelta y ahora sí, no tengo ningún problema. Si yo acá pongo print name acá abajo debería haber Ricardo Marquez, perfecto. Ahora sí, lo que podemos hacer entonces es en esta clase state, que es nuestro FotosProvider, provider, vamos a agregar un método que devuelva un future de una lista de fotos y esto reciba un string con el Album ID Vamos a poner ver que devuelve una lista vacía para empezar y devuelve un future así que tiene que ser asíncrona Esta clase foto la tengo está declarada acá en el client y todavía no tiene nada ahora vamos a ver cómo la vamos a crear entonces nosotros podemos trabajar acá Usar un future builder como future, vamos a usar el, state punto el Get Photos y le vamos a pasar el album id que nos pasaron a nosotros. Y en nuestro builder vamos a recibir un contexto y un snapshot. Vamos a decir que si el connection state está en done, vamos a hacer un return de buildPhotoFrame para con los datos del snapshot, que sería la lista de fotos. Y en caso que no se haya cargado nada, vamos simplemente a mostrar un circular progress indicator para avisarle al usuario que estamos todavía cargando los datos de las fotos. Este método lo vamos a crear acá abajo y por ahora va a retornar simplemente un container vacío. Para leer nuestras fotos, vamos directamente a llamar al client que estábamos creando, vamos a crear un método get photos y que se encargue toda la lógica ahí. Acá podríamos agregar algo de caché, no nos interesa ahora, vamos a hacer simplemente un proxy a la otra clase y mantenerlo simple. Vamos a crear este método get photos y ahora sí vamos a tener que ver en la API cómo se hace un request HTTP para obtener las fotos de un álbum dado. Si venimos de vuelta a la parte de la documentación en Access Media Items nos dice qué permiso necesitamos y acá tenemos, no, esto es para obtener un item específico, es decir, una imagen con toda su metadata. Nosotros queremos obtener todas las imágenes de un álbum en particular. Eso vendría a ser acá en Listing Library Content. Básicamente tenemos que llamar a esta, app, a esta URL de Media Items con eso nos va a traer todos los ítems pero nosotros queremos el álbum content y para eso lo que tenemos que hacer es hacer un search sobre estos media items y en ese search decirle que vamos a crear un álbum par en particular y eso se hace mediante un request de tipo post vamos a empezar con esta url vamos a decir que el response que vamos a leer del servidor va a ser una way de http.post este post tiene como primer parámetro la url luego como pueden ver tiene un mapa que son los headers que ese es el mismo que veníamos usando para autenticar al usuario por lo tanto nuevamente hacemos el way out headers y por último tiene un dynamic que es un body que es lo que le vamos a mandar nosotros como body que como habíamos visto en la documentación tenemos que pasarle estos dos parámetros, cuántas imágenes queremos por página y cuál es el álbum ID al cual queremos consultar. Entonces, nuestro body, lo que tenemos que mandar es este array, pero en realidad lo queremos mandar como un cuerpo de como un string, por lo tanto tenemos que encodear llamando a la función json encode y pasándole el map. La única diferencia es que acá en vez de álbum ID le vamos a pasar nuestro álbum ID. Ahora que ya pudimos hacer el request HTTP, lo que nos está faltando es convertir esta respuesta en una lista de fotos. Si vemos la respuesta, esto nos va a traer un array de media items y cada media item tiene todos estos campos. A nosotros nos va a interesar solamente el base URL, porque es lo que vamos a usar para mostrar en la pantalla, podríamos bajar todo lo demás, no es muy relevante en este, en este momento así que vamos a solamente obtener el base url. Nuestra foto tiene un base url JSON a partir de el response.body y hacer un return de esa lista y ahí con este código ya tenemos todo lo que necesitamos para leer las fotos de un álbum dado. Vamos a volver a nuestro main.dart y vamos a trabajar ahora entonces en nuestra lista y para ver si funciona directo vamos a agarrar de nuestras fotos. Vamos a decirle que esto es una lista de fotos para que tengamos el autocomplete. Vamos a tomar la primera imagen y vamos a tomar el base URL. Reiniciamos nuestra aplicación y vemos si podemos ver la primera imagen de algún álbum vamos a loguearnos, vamos a seleccionar un álbum, ahí vemos que estamos esperando la respuesta y vemos la primera imagen de ese álbum, significa que estamos trayendo los datos y todo está funcionando como esperamos. Para que sea un poco más interesante vamos a tomar, vamos a usar un page view y vamos a utilizar el builder, este builder recibe un context y un index como las listas y vamos a decirle que para cada elemento queremos retornar una imagen que tenga la imagen de la posición index en esa página. Si salvamos, otra vez pedimos las fotos y ahora lo que podemos hacer es ir moviéndonos hacia la derecha y vemos que tenemos todas las fotos de este álbum y las podemos ir recorriendo. No de la manera más linda, pero se puede hacer. Vamos a mejorar un poco esto. Vamos a decir que tenemos un page controller y en nuestro init state vamos a iniciar ese page controller y vamos a decirle que muestre solamente el 60% de la, de la pantalla para, para el ítem. De esa manera vamos a poder ver los ítems que están antes y después. Y ese controller se lo vamos a asignar a nuestro Page Builder. Ahora sí salvamos. Aparentemente acá nuestro problema es que falló nuestro cliente. Vamos a poner en nuestra librería por las dudas. Me está tirando un error 401. Me está diciendo que el request es inválido. Aparentemente no estoy autenticado. Vamos a reiniciar la aplicación. Nos volvemos a loguear. Volvemos al álbum. Y ahora sí vemos que nuestras imágenes empiezan a aparecer una al lado de la otra aunque no tienen mucha onda el primer problema que se nos presenta es que tenemos fotos horizontales y verticales y eso hace que esto no luzca muy bonito y vaya siendo o esté muy pegado o esté muy cortado por lo tanto vamos a tener que unificar un poco cómo mostrar una imagen para eso vamos a crear un stateless widget sea un photo widget vamos a decir vamos a pasarle la url a este widget y vamos a meter todas las imágenes en un container vamos a poner un ancho fijo para empezar para poder trabajar este container vamos a darle un decoration que sea decoration image esta imagen va a ser una network image de la url y vamos a decir que cubra todo cosa que se expanda la imagen para que, no, que se vean todas del mismo tamaño seguramente eso va a hacer que alguna imagen se recorte pero no es nada grave Prefiero eso antes que se vean de diferentes tamaños. Eh, perdón, esto es un box decoration. Y dentro del box decoration tenemos un image que puede ser el decoration image. Ahora sí, vamos a salvar. Y nos estaría faltando obviamente usar este photo widget y decirle que nuestra URL, nuestra URL es lo que le vamos a pasar. Ahora sí, nuestras imágenes se ocupan todo el mismo ancho. Obviamente se van a ir a un alto muy grande. La idea de esto es usarlo apaisado, esto en teoría cuando se vea en landscape no debería verse tan feo. Si damos vuelta el teléfono, es un poco más razonable, queda más cuadrada la imagen. Como pueden ver, el problema es que así nos quita mucho lugar pero puede llegar a funcionar, vamos a ver si lo podemos acomodar por acá, Checar un poco la ventana y vamos a usar acá en Vizor, always on top, de manera que quede siempre visible nos va a dar un poquito mejor de resultado para ir viendo lo que estamos creando vamos a darle un poco más de onda a esto todavía de esa forma ahí tenemos como tarjetitas un poco más acomodadas y se ve un poquito mejor. Obviamente, acá ya es una cuestión de gusto de cada uno. Podemos implementar un framework de transición de imágenes que vaya haciendo fade in, fade out y ese tipo de cosas. Yo quiero hacer así como un scroller totalmente a preferencia de lo que ustedes le quieran agregar. Ahora que tenemos más o menos las tarjetitas acomodadas, lo que vamos a hacer es que se mueva automáticamente. Para eso lo que podemos hacer es generar un timer, importar la librería de async y ese timer inicializarlo como timer periodic y acá le tenemos que decir cuál es la duración que queremos. Vamos a decirle, por una cuestión de, de, de demostración, vamos a ponerle un valor medio bajo, 4 segundos menos de, va a ser demasiado rápido, en teoría esto unos 10-15 segundos por foto estaría más que bien. y esto cuando se cumplan los 4 segundos nos va a llamar un callback y este callback recibe el timer que lo está ejecutando, esto es por si queremos cancelar el timer en el callback seguramente, nosotros no nos va a interesar, lo que sí nos va a interesar es en el on onDispose si el timer es distinto de null nos va a interesar cancelar ese timer para que no se siga llamando en background y genere errores porque no está ya visible la pantalla. Ya que estamos, también deberíamos hacer un dispose de este controller para liberar los recursos. En este timer lo que vamos a hacer es tomar el page controller y vamos a decirle que vaya a la siguiente página. Vamos a decirle que para ir a la página tarde medio segundo y vamos a decirle que vaya con una curva de la animación con un... Um, vamos a ir con un Easy Sign, no sé, para darle algún efecto loco. Vamos a tener que reiniciar para que este timer tome efecto. Volvemos a hacer el Sign with Google, elegimos el álbum y ahora sí, lo que vamos viendo es que cada 4 segundos la imagen se va moviendo automáticamente. Si durante ese 4 segundos yo muevo a mano, luego el, la animación sigue donde yo la dejé es decir que si yo quiero puedo volver para atrás y en 4 segundos la animación va a seguir continuando y ahí cuando llegamos al final esto empieza a tirar error porque nuestro timer está tratando de hacer un next page a una página que no existe si sí, vamos a ver nuestro método next page básicamente agarra la página y le suma 1 sin hacer absolutamente ningún chequeo. Por lo tanto, acá lo que deberíamos preguntarle antes que nada es ver si existe un next page, vamos a preguntar si pagecontroller.page la vamos a redondear. Esto del redondeo es porque cuando uno está en una página puede estar a la mitad de una página, si se está moviendo hacia esa página lo maneja como un doble y queremos saber cuántas páginas tenemos creo que no tenemos una forma de saber cuántas páginas hay en el controller no, aparentemente no, no tenemos entonces vamos a tener que tener total pages que empiece en cero vamos a decir que mientras el page sea menor a total pages vamos a animar hacia la siguiente página en el caso contrario lo que vamos a hacer es al page controller decirle que haga un animate to animate to page a la página 0 con los mismos parámetros la diferencia es que nos vamos a tomar un poquito más un segundo y medio porque tiene que hacer una animación de, de fondo hacia el principio y nos estaría faltando este total page ese total page lo vamos a inicializar cuando vamos a generar nuestro build photo frame vamos a decirle que tenemos tantos ítems como datos tenemos. Acá podríamos también pasarle el item count para estar seguros de que no nos pasamos. Vamos a salvar esta pantalla. Vamos a salvar y vamos a ver si encontramos un álbum con menos fotos. Este de recital de ac del 2009 debería tener menos fotos cuando éramos todos jóvenes. Vamos a tratar de adelantar un poco. Y lo que estamos esperando es que cuando llegue al final la siguiente transición sea una transición rápida para volver al principio. Esa es la última foto. Y no hizo nada. ¿Por qué no hizo nada? Ah, es un problema de lógica. Current page va hasta 0 a 9. Eh, total pages menos sufa, Otra vez reiniciamos para que este callback se vuelva a generar. Buscamos el ACDC. Adelantamos varias fotos. Y cuando se cumplan 4 segundos, volvemos al principio. Y a partir de ahí queda dando vueltas todo el tiempo pasando las fotos. Bueno gente, eso va a ser todo por hoy, espero que les haya gustado, espero que les interese el proyecto porque vamos a trabajar agregando más funcionalidades y nuevos efectos. Así que no se olviden de suscribirse, no se olviden de activar la campanita, compartir el video y dejar todas sus dudas en los comentarios. Sin nada más que agregar, me despido hasta la semana que viene.